Anita se ha quedado escondida junto al último árbol volante del poblado espiando una escena tan fantástica que parece sacada de un tebeo de los de antes En el centro de las cabañas hay una grandísima olla de hierro negro puesta a fuego y dentro hay un explorador de cuchufleta con su típico gorro y sus grandes bigotes que se está cociendo junto a un puñado de zanahorias y otras verduras Esto sí que tiene que ser un sueño piensa Anita, porque yo no he visto nunca nada así en los documentales de la tele. Quiero acercarse al explorador metido en la cazuela, para decirle que no tenga miedo, que pronto se despertarán y se reirán los dos del susto. Pero ahora Ana se da cuenta de que no puede moverse, no puede dar un paso. Está como clavada del suelo, sin fuerzas para levantar ni un pie. Y además... No puede explicarse cómo se ha quedado fuera de la protección de la selva. Paralizada e indefensa en medio del claro, tiene la sensación de que ese grupo que se acerca por detrás cantando alegremente la va a descubrir y la va a echar a ella también a la olla. Thank <laughs> you. Thank you. Thank you.